A Marta Lina está con nosotros, ya Marta Mamani para arrancar este bloquecito. Marta, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Carlitos, ahí buen está. día, ¿cómo estás? ¿Cómo está toda la audiencia? Muy y bien. acá, escuchando esos mensajes, muy muy bien, mejor. Mejor todavía. Bien, Marta, acá bueno la gente viste, te consulta porque solés dar eh, por ahí las propiedades de algunos alimentos. En este caso te preguntaba de la palta, doña Leli. No sé sí, si lo tenés ahora, sí, si no sí. se lo da después como vos quieras. Sí, atenta a Nelly porque ya en, en un momentito ya le estoy contestando a Nelly, ¿sí? ¿sí? Pero ahora, ¿qué te parece si seguimos? Porque me estuvieron preguntando, qué pasa con con Libra? ¿Qué pasa con Acuario? Los ¿Qué signos, pasa claro. bueno, con los signos? Uh -huh. Seguimos con los signos, vamos con la segunda parte de los signos y vamos con Libra, atentos a la gente de Libra, ¿sí? ¿Cómo vienen tiempos de cambio en esta época? Hay que estar atentos a eso. Eh, Se vienen buenas perspectivas, cambios. Todo, todo para bien, ¿sí? A veces los agobia tanto las preocupaciones y dicen, bueno, ya ya no sé qué hacer, pero hay nuevas posibilidades, ¿sí? Se van a abrir las puertas eh, en el trabajo, en el amor, lo que estaban esperando. Eso se va a dar seguro. Y, ojo, atentos a sacar todas esas personas negativas que por ahí se juntan eh, y vienen y a Libra le, le llenan la cabeza de cosas. Bueno, no, no escuchar y... nada y seguir... Sí, porque viene alguien y te dice una cosa, y viene otro y te dice otra. Entonces, ¿qué pasa? Nos, nos confundimos y no sabemos qué hacer. No, hay que centrarnos en uno mismo y bueno, y seguir, de acuerdo a nuestro criterio y pensamiento, seguir hacia adelante. Ahora vamos con los escorpianos. ¿Cómo estamos los escorpianos hoy? Bueno, hay que dejarnos llevar por la intuición. Es, es justamente lo que estábamos diciendo, ¿sí? Para... Evitar caer en cosas malas, debemos llevarnos por en nuestra propia intuición, no dejarnos llevar por los pensamientos ajenos, eh, no tener miedos porque a veces es como que Scorpio se, es un signo muy fuerte, no pero muchas veces en soledad siente un poco de miedo, angustia, todo eso, no, tenemos que sacar todo eso. Y bajar un cambio a esas locuras cotidianas que a veces a Scorpio por ahí los agarra así de golpe y no, no, no, no. Respirar profundo, bajar un cambio y pretender eh, hacer lo que uno sienta, ¿sí? Porque también hay, es el momento para brillar, es el momento para Scorpio de salir y brillar y hacer sus cosas en sí mismo, ¿sí? Y ahora vamos con Sagitario. ¿Qué dice el horóscopo de las buenas dice? energías para Sagitario? Este día será un día ideal para resolver esos problemas que, que nos estaban aquejando, ¿sí? Eh, por ahí había problemas monetarios, problemas de trabajo. Va a ser un día especial para plantear eso y sacar, ¿sí? solucionar todas esas cosas. Y poder transformar también nuestros días, eh, que veníamos medio depre por ahí, sí. no, no, tenemos que, nuevas posibilidades, hay mucho crecimiento para Sagitario, ¿sí? Ahora vamos con Capricornio, mucha gente de Capricornio me estuvo preguntando también, bueno. Yo, ¿transformar... Soy, de Capri... Yo soy de Capricornio. Ah, bueno, atento, Carlitos, ver, atento. Voy a tomar nota porque ando re loco. Sí, bueno, justamente me sacó el pensamiento, ¿sí? Porque transformar esos injustos que, que a diario tenemos, a veces con uno mismo, con los demás, y por ahí se nos generan ciertas preocupaciones. No, no, no, bajar un cambio y transformar todo. ¡Adiós mío! No, nada de locura. Acá tenemos que dejar de lado toda esa locura y centrarnos, así como dije, respirar profundo, bajar un cambio armarnos de esa sabiduría que nosotros sabemos que la tenemos, y, y todo el aprendizaje que hay ahí, el potencial es inmenso. Así que me tengo que llevar de eso para cambiar y solucionar mis cosas, ¿sí? Bien, bien. Bajar un cambio. Canalizar hacia el bienestar personal. Eh, aprovechar esas sorpresas pequeñas que por ahí se van y que quizás no la perciben ustedes los de Capricornio por ahí no perciben las pequeñas cosas y hay señales que me están dando y como que hago la vista gorda y no, no debe ser así, ¿sí? Okay, okay. eh, está bien para esta semana, ¿sí? Para, ah, sí. para Capricornio, ah. así que eso es, es muy bueno. <risa> Vamos con Acuario. Eh, Acuario es un signo muy fuerte y audaz y bueno, por ahí también pelea mucho por sus sueños pero a veces se llega a alcanzar y dice bueno, ya hice demasiado y no pasa nada, no hay que seguir insistiendo y percibir o sea con los sueños que uno tenga, hay que llevarlos adelante, tratar de conseguirlos, y por ahí lo, uno los ve a distancia, sueños muy grandes, quizás empecemos por lo más pequeño y vamos construyendo cosas buenas, ¿sí? Bien. También el, lo tengo que llevar a diario, o sea, pensar en el presente, no tanto en el futuro y soñar con grandes cosas desde ya, porque no, vamos, vamos de a poco, ¿sí? Vamos a empezar a conseguir lo que la vida nos nos esté preparando el destino para darnos, ¿sí? Cosas positivas, cosas buenas, dejar de lado lo negativo, no no estar centrado en eso. Y se van a abrir grandes puertas en cuanto al amor uh -huh. para Acuario. Así que, bueno, yo soy de Acuario, estoy esperando también. Bueno, bien, bien, bien entonces el amor ahí. <ríe> claro, tiene que venir un atención, gran amor. Atención, atención el amor atención. en Acuario. Exactamente. Qué lindo. Y bueno, ahora vamos con Piscis. Bien. Tenemos que aprender a confiar en las buenas personas. Por ahí Piscis es un poco desconfiado. Y quizás se acerca a alguien a querer ayudarnos y qué, ¿Qué decimos los de los de Piscis. No, pero será, no será, no. A no dudar, a estar eh, atentos a eso, a que las personas buenas pueden acercarse, pueden ayudar No mm -hmm. están tan cerrados, tan desconfiados y bueno hoy toca empezar nuevas posibilidades así que es hora que de aprender de estas personas buenas y también eh, nutrirnos de ellas y ¿sí? de la gente que por ahí nos quiere ayudar que nos da ideas que esto en este caso sí sí porque nos pueden dar ideas buenas y quizás las estamos dejando de lado y a no ser tan desconfiados hoy será un día diferente Vamos. a estar atentos a eso Bien. y bueno ahora Nelly que esté muy atenta, porque vamos con la consulta de Nelly. Nelly. La palta, sí, uh -huh. sí. Nelly, un saludo muy especial para ella porque estuvo muy atenta y así que espero que siga así. La palta es un alimento fundamental en la vida cotidiana, diría yo. Esto ayuda mucho al cerebro, al funcionamiento del cerebro, mejora eh, el funcionamiento del sistema nervioso y muscular. Es muy bueno para las personas que tienen problemas de osteoporosis, sí, los huesos, todo cuando hay mucho dolor de huesos, esto ayuda muchísimo, reduce el colesterol en sangre, mejora la digestión, nutre la piel, fortalece las uñas, nos hace ver más bonitos, ¿sí? eh, contiene muchísimas, muchísimas vitaminas y también ayuda a algo que por ahí muchas personas tienen problema que es la presión arterial, ojo, siempre con el eh, la ayuda del médico, ¿no? Siempre con el consentimiento del médico, el control, todo esto, ¿no? no vamos a decir, bueno, yo voy a comer palta y no tomo más la pastilla de la presión, claro. no, no, no. Atentos a eso, ¿sí? Eh, nivela la presión, como dije, y ayuda mucho también a la visión, a fortalecer la visión, eh, previene las cataratas, así que consumir media palta al día es fundamental. Esta era la respuesta para Nelly, Muy así bien. que... Muchas gracias a Nelly y a toda la audiencia que por ahí eh, muchos mensajes recibo, mucho cariño de la gente y también se pueden comunicar conmigo en las redes sociales, en el Facebook, eh, como Marta Mamani como también Buenas Energías con Marta Mamaní, que es la página, Ahí cualquier consulta, soy yo la que responde por ahí, piensan que alguien más responde, no, soy yo Eres tú. Y en el Instagram, Marta Mamani 13 Marta Mamani 13 en Instagram, entonces buenas energías con Marta Mamani en Facebook para que te puedan encontrar, Marta, sos una genia la verdad que sos una genia, gracias por tu tiempo <ríe> con nosotros, gracias. por el tema de la palda por los signos también, que a veces uno dice, echa estoy re loco, estoy esperando ver el signo bueno, y la gente siempre presta mucha atención te, mando, te mandamos un beso grande y buen comienzo de semana muchísimas gracias igualmente para usted y para toda la audiencia excelente semana y así tenemos que seguir bien hacia adelante y hacia arriba, con buenas energías Bien. Bien, gracias, Marta. Muchas gracias. Marta, mami, qué genial, viste, con mucha, ya nos puso una semilla de buena energía, con esto ya no me voy a ir metiendo la pausa. Tengo unos...